Bueno, hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre casos de ciberbullying en el colegio. como hemos dicho en otras ocasiones la responsabilidad respecto a la educación digital de nuestros hijos recae sobre todo en nosotros los padres no pero en casos de ciberbullying a veces surge la duda de si el colegio debe intervenir o no porque muchas veces eh, tiene lugar también a lo largo de la jornada escolar ese acoso no entonces la respuesta es que sí vale lo ideal en este caso es que haya una buena comunicación entre padres y colegio para evitar y eh, si se diera el caso pues poder actuar ante casos de ciberbullying. Si el colegio de vuestros hijos aún no tiene las herramientas para hacer frente a este tipo de casos, nosotros os proponemos el programa de segurescola que podéis consultar, como ya os he comentado, en gapteam.com. Os dejo el link en la caja de descripción, ¿vale? Bueno, y como también hemos comentado en alguna ocasión, el ciberbullying no deja de ser otro tipo de acoso como el de toda la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene algunas particularidades que debemos tener en cuenta. En primer lugar, es que es un acoso de 24 horas al día todos los días. Antiguamente, cuando no había redes sociales, ni Internet, ni smartphones, etc., eh, el niño que recibía acoso escolar eh, se reducía a eso, ¿no? a un acoso escolar durante el tiempo de colegio, en el entorno del colegio, con la gente del colegio, era algo como muy limitado. En este caso, se extrapola a todas las horas del día, se convierte en un acoso público porque Internet da acceso a otras personas. Las redes sociales permiten ese anonimato que envalentona al agresor y tiene lugar de forma muy reiterada. Entonces, bueno, si sospechamos o pensamos que nuestro hijo puede estar involucrado en un caso de bullying o que en el colegio puede haber casos de bullying, hay un cierto protocolo que se puede seguir eh, de actuación. ¿no? Y consistiría en un primer momento en valorar la situación, realmente recabar la información suficiente para saber si estamos ante un caso de bullying realmente. Como os decía, es muy importante que en este caso, tanto colegio como padres de todos los niños involucrados en este caso de ciberbullying colaboren, estén al corriente de cómo va la situación, trabajen en una misma línea. Y en tercer lugar, que se lleven a cabo acciones de protección de, a la víctima y también para tratar ese ciberacoso. A nuestros hijos, ¿qué tenemos que decirles respecto al ciberbullying? En primer lugar, animarles a que no solo eh, den cuenta de ellos si son víctimas, sino que el, la responsabilidad de que el entorno digital del colegio sea positivo y sea saludable es de todos. Con lo cual ellos tienen que sentir esa responsabilidad y denunciarlo, dar esa voz de alarma si sospechan o piensan o saben con certeza que alguno de sus compañeros o de los niños de su cole está pasando por una situación de ese tipo. Vamos a intentar siempre darle un enfoque positivo, que tratar con ellos eh, el buen uso de Internet, enseñarles las bondades, cuántas cosas se puede hacer con Internet. De esta manera, habremos establecido un diálogo en torno a Internet y será algo de lo que se hable en casa, que hablemos del uso que le dan a ellos a Internet, tanto dentro como fuera del colegio que como padres el uso de internet en el colegio sea un tema del que hablemos en reuniones, tutorías, cualquier ocasión que tengamos de hablar con un profesor, ¿no? que se haya un tema que tengamos como interiorizado nosotros y de esa manera ayudemos también al colegio a tomar conciencia de la importancia que tiene. ¿no? Que de alguna manera seamos capaces de fortalecer la confianza de nuestros hijos y su autoestima, porque muchas veces estos casos de ciberbullying vienen por ahí, ¿no? porque un niño se siente inseguro, entonces necesita agredir a otro o hacer muy evidente su superioridad en cualquier aspecto para encontrar esa seguridad y esa autoestima. Bueno, pues que no fundamenten el valor de ellos mismos en denigrar a un compañero, ¿no? sino que entiendan el valor del equipo y que se apoyen entre ellos. Y bueno, sobre todo no perdamos el foco en la víctima, ¿no? Al final, el chaval que sufre ciberacoso puede tener gravísimas consecuencias. Es responsabilidad de todos que nuestros hijos, también en el colegio, tengan un entorno digital seguro y saludable. Para más información sobre el programa de Segurescola, como os decía, podéis pasar por Captain.com y nosotros nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Muchas gracias.